¿Cómo afecta el coronavirus a las mujeres embarazadas y a los recién nacidos? Las mujeres embarazadas no se ven más afectadas que otras mujeres de su misma edad. En general, el virus afecta a las personas mayores más gravemente que a las personas más jóvenes, aunque las personas jóvenes también pueden enfermarse mucho y morir del coronavirus. Afortunadamente, estar embarazada no aumenta el riesgo de que una mujer se ponga muy enferma. Los recién nacidos pueden infectarse, pero rara vez se enferman. Los hospitales están limitando el acompañamiento de los familiares de las madres, generalmente a una persona, durante el proceso de labor y parto.